Vamos a ver cómo graba el móvil Guay, eh Guay, eh Guay Mirad, mirad qué paisaje, ¿eh? Esto es... Señoras y señores Santa Eulalia de Ronsana Donde me doy la vuelta si hago 20 kilómetros, ¿vale? En este punto más o menos Un poco más para arriba, de, un poquito más para arriba no doy la vuelta cuando hago 20. Si hago más, bueno, pues más para adelante, ¿vale? Bueno, pues... Vamos a hacer un vídeo cortito. Ya me doy la vuelta con los 20 para... Digo, hago 22, pero... Grabar y 22 son dos que son, pues... 12 minutos. Prácticamente así es el kilómetro que salen. 12 minutos más. Así que los 12 minutos los dedicamos a vídeo, ¿vale? Bueno, pues hoy explico... Eh, Lo habréis visto en el título. Un método de entrenamiento que lo uso para mí en sí y para algunos corredores, ¿vale? Algunos corredores, digamos, de ya de mucho trabajo, que llevan mucha caña, sobre todo mucho volumen, ¿vale? Pues lo uso un poco para ellos y para mí, ¿vale? Para mí en ciertas épocas. Cuando no puedo, que esté en mantenimiento estoy hecho una mierda, pues no lo uso para mí porque no puedo hacerlo, ¿vale? Así que el método de sobreentrenamiento es el siguiente. A grandes rasgos, ¿vale? A ver, tú puedes entrenar un poco lo típico, que es lo que entrena casi todo el mundo, que es un día corro, por ejemplo, un día corro flojo, otro día corro fuerte y al otro descanso o hago bici. Al otro corro, por decir, más fuerte o más flojo, al otro hago bici o descanso, al otro corro y hago una tirada más larga, al otro descanso, lógicamente después de una tirada larga. El método, digamos, habitual, que es juntar un entreno un poco grande con uno pequeño, o flojo, de poca intensidad, o entrenos individuales. Digamos, sí, día sí, día no, o día flojo, día normal, fuertecillo, descanso. ¿eh? Y luego, a lo mejor, día flojo, día fuertecillo, descanso. Pero nunca, nunca en general, si se corre un poco en plan de ir haciendo ¿no? a largo plazo, eh, normalmente no se encadenan tres días de correr de cierto tamaño digamos, tiradas ya medianas, no tiradas pequeñas, sino tiradas medianas. Tiradas medianas, hablamos de siempre de 15 kilómetros para arriba, aproximadamente. 15 kilómetros para arriba, ¿vale? Entonces, el método es sencillo, eh, y además os voy a explicar un poco qué es lo que mejora. Lo que mejora básicamente es el corazón. Las piernas no mejora la velocidad... Eh, no mejora la fuerza no mejora la mierda, no mejora nada en las piernas, en sí mejora, digamos, la resistencia, eso sí pero no mejora en que tú seas luego más rápido que subas mejor, sí lo mejora pero no en sí porque la pierna sea más fuerte sino porque tu corazón admite más pulsaciones este método hace que tu corazón pueda trabajar más alto de pulsaciones es lo que consigue básicamente eh, más alto pero mantenido en el tiempo, no es como decir un pico de... ¡Apreto! Y puedo subir dos pulsaciones más que antes en un pico, pero luego no. No, esto, esto lo que consigue es que tú, eh, a velocidad de crucero, si por ejemplo tú puedes mantenerte yo que sé durante eh, dos horas o tres horas a 150 pulsaciones, por decir algo, eh, lo que consigue es que tú puedas mantenerte a 152. ¿Eh? En vez de 150, mejores, esto tardas varios meses, pero mejores en que puedas ir en velocidad de crucero a 152 está lloviendo aquí medio me estoy aguantando pero está lloviendo bueno eh, entonces esas dos pulsaciones los que te van a permitir que en una carrera de una ultra eh, en, en carreras largas en tiradas de 30 40 kilómetros tú esa tirada la saques algunos segundos más rapidillo la puedas sacar algunos segundos más rapidillo voy a comprobar que esto esté grabando vale sí, está grabando está grabando vale no tengo flash y entonces no veo si graba o no graba. Bueno, pues es sencillo, vamos a hacer lo que lo que se dice que no hay que hacer. Coges un día esto es para gente que esté corriendo 50-60 kilómetros semanales ya habituales en el método de día sí, día no o día flojo, día fuerte, descanso día flojo, día fuerte, descanso ¿Eh? la gente que más o menos está sacando 50-60 semanales de ahí para arriba si estás sacando 30 semanales todavía no hasta que tú no, eh, no seas capaz tu cuerpo de, de hacer las horas suficientes para sacar 50-60 semanales 50-60K semanales de trail con no hace falta que tenga mucho de nivel pero que sean kilómetros vale 50 60 eh, no te metas con esto, no te metas con esto porque tu corazón no está preparado no está preparado, así de sencillo, ¿eh? y entonces es peligroso, ¿vale? entonces, bueno, el método ya vamos a darle hasta mil vueltas el método coges un día y haces un entreno flojito para empezar la semana voy a hacer el método no profesional cogerías y harías unos 10-12 kilómetros el lunes 10-12 kilómetros el lunes, ¿vale? el martes, por eso Tenéis que ver que podéis hacer kilómetros semanales y tener un, un rodaje un poco bueno, por si no ya verás que esto no lo podéis asumir. 10-12 el, el lunes, el martes os metéis unos 15, ¿vale? Siempre el, el lunes, el día que empezáis, empezaréis a un, a un ritmo normal, flojo. Normal, flojo. No fuerte, normal, flojo, porque os quedan tres o cuatro días después de entrenar. Entrenos consecutivos y el corazón lo vais a reventar. Y las piernas, pero sobre todo el corazón. Entonces, si el lunes ya empezáis dándole caña, mal vamos, ¿vale? Entonces, el martes, unos 15. Ya digo, hablando de que 10-12 el lunes, el martes unos 15, ¿vale? El miércoles, si estáis empezando a hacer esto, meterle 12, ¿vale? El jueves, 15, ¿Vale? Hasta ahí llegamos, eso es para una cosa para ir empezando a hacer, ¿vale? Fijaros que no he metido 10, 12, 15, 15, 15, ¿eh? Que hemos metido un día de 12 para aflojar un poquito y que el corazón descanse un poquito, recupere un poquito con 3 kilómetros menos el, el miércoles, ¿no? ¿Vale? Y bueno, básicamente se trata de eso. Luego, una vez que hayáis metido esos cuatro días, tenéis que descansar mínimo dos días de no hacer ni bici, ni gimnasio, ni mierdas. O sea, no, no empecéis a, hostia, pues ahora voy a hacer tal para mantener la actividad. En este caso que estamos haciendo sobre entrenamiento de correr, es mejor descansar totalmente, porque se trata de que el corazón descanse dos días completos bien. Que, que descanse completamente. Y para eso no podemos irnos al gimnasio o meternos un entreno de bici o tal. En este caso no, ¿vale? Descanséis dos días completos y a partir de ahí empezáis de nuevo a hacer pues, eh, lo que queráis. Podéis hacer, si queréis, un día de bici, yo que sé, que sería el domingo, y luego el lunes pues empezáis de nuevo con el método, ¿vale? Una vez que eh, tengáis eh, la costumbre de empezar así, haciendo 10-12 lunes, 15 el martes, unos 12 el miércoles, unos 15 el jueves, descansáis dos días o tres días, ¿vale? Descansa y luego volvéis a hacer otra tanda. Una vez que tengáis eso habituado eh, durante dos semanas, por lo menos, haciendo el, el 12 de entremedia del miércoles de recuperación, eh, entonces empezáis a meterle otra vez, pero ya seguido. Es decir, hacéis 10-12 lunes, 15 martes, 15 miércoles, 15 viernes, ¿vale? Eh, no, 15 eh, jueves, perdón. Viernes, sábado, descansáis, domingo si queréis, pues hacéis algo de vicio, lo que sea, y lunes empezáis de nuevo otra nueva tanda, ¿vale? yo hago este método más o menos ahora también porque los fines de semana voy más para el tema. Eh, y ya está entonces a partir de que eso lo tengáis eh, que veáis que la pierna no tenéis ningún problema de queja, eh, nada, yo por ejemplo eh, mira, este jueves estaba haciendo cuatro días consecutivos y el jueves a mí se me rompían fibras en el gemelo se me rompían microfibras muy poquito porque si no hubiera pegado la pedrada al gemelo típicamente quedas cojo en el momento pero ya me estaba haciendo yo notaba y digo no me toco digo vaya que rompa más y ya me hacía en el gemelo derecho ya me estaba haciendo micro eh, micro roturas de fibras porque ya el cuerpo decía nene, ¿dónde vas cuatro días seguidos haciendo... no creo que estaba haciendo 26 o 27 el jueves entonces claro, el cuerpo llega un momento y dice aquí corta nene, corta y entonces ya te va pegando esos avisos rotura de microfibras ahí de vez en cuando bueno vale, una vez que tengáis todo eso, que digo las primeras tandas de cuatro días seguidos 10, 12, 15, 15, 15 empezamos a hacer 12... Eh, 15, 15, 15, 15 5 días seguidos 5, ¿vale? el primero siempre empezar flojo no empezáis con los 15 por 5 hacer un 12 y luego 15 por 4 días ¿vale? y así y luego descansáis dos días como estaréis bastante ya entrenados en principio con que descanséis sábado y domingo es suficiente, luego el lunes metéis otra vez los 12 y más o menos los 15 ¿eh? lo voy haciendo, lo bueno que va a conseguir este método es que vais a regular súper bien vais a regular súper bien, ya veréis que vais a aprender a entrenar porque eh, si tú el lunes o el martes empiezas a pasarte de ritmo, empiezas a hacer el tonto o la tonta, empezando a meter ritmo, ya verás que no llegas al viernes. Es que no llegas al viernes, porque ya ves que cuando tienes el jueves y tienes que hacer otra vez los 15 a un ritmo parecido al que hiciste el miércoles y el viernes tienes que hacer un ritmo parecido al del miércoles, ya ves que el corazón no da entonces por eso aprenderéis a entrenar al ritmo normal flojo que se llama normal flojo vale suavecito eh, simplemente ir haciendo y vais a disfrutar del trail a un ritmo de crucero lógico que es ponerte poder ir concentrado con tu música y no tener no, no ir como en esa agonía que vamos muchos, no que vamos en agonía decir venga hoy quiero ir rápido tal y cual vais a empezar a, a disfrutar de otro de otro ritmo de otro ritmo, porque simplemente será como cuando coges eh, una autopista con el coche Y coges la autopista y dices, venga, me pongo a 110, que gasta poco o 100 Y ahí pum, pum, pum, pum, ir haciendo carril de en medio o carril de la derecha Pum, pum, pum, carril de la derecha en cuando adelante un camión O carril de en medio y me pongo a 110 o algo así y voy, pero no voy a 140 ¿Me entiendes? Que tú dices, tengo que hacer 500 kilómetros de autopista 100, 110, tranquilo, que el coche gasta poco y que voy relajado y tengo que ir voy controlando pero no voy estresado, ¿vale? No voy con peligro, ¿vale? Pues de eso se trata. Entonces, ya digo, el, básicamente tenéis que ir a conseguir cinco días consecutivos de entreno a un ritmo no fuerte, a un ritmo llevadero y que os salgan todos los días, por lo menos los... El primero es el flojo, pero luego los cuatro siguientes os tienen que salir más o menos al mismo ritmo Pulsaciones medias parecidas Un poco más cansado el de pulsaciones Iré un poquillo más alto Hasta cierto punto el viernes Porque vais reventados ya en el corazón Pero tenéis que conseguir que martes, miércoles, jueves, viernes El ritmo que os sale de media Tenéis que ver que sale igual ¿vale? Y a partir de que hacéis esos cinco días Ya no hagáis seis días seguidos Simplemente subirle la cantidad de kilómetros Vale Pues ahora me cojo y me pongo a hacer Pues yo que sé, empiezo con 15 el lunes 20 martes 20 miércoles 20 jueves 20 viernes ¿vale? podéis hacer ahí lo que queráis hasta se puede llegar a hacer unos 32 33 cada día más o menos sin ser elite se puede llegar a sacar 20 22 el lunes y luego meterle 28 por ahí, a lo mejor el martes 30 30 30 acaba el viernes con 30 kilómetros en las piernas que son 120, ya llevas 120, eh, si haces 30 por 5, siguen 150, entonces ya estaréis metiendo, el viernes ya tendréis 120, 130 kilómetros de las piernas metidos y luego descansáis completamente si metéis eso, descansar completamente sábado y domingo completamente, no digas, voy a hacer bici no, porque no dejas descansar el corazón y para, para que tú evoluciones el corazón necesitas meterle los sobreentrenos, que decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes pero luego tienes que dejarlo descansar, si no te vas a morir. O sea, te puede dar algo, puede entrar en sobreentrenamiento, te puedes poner enfermo... Entonces, cuidado ¿eh? con eso. Y si veis que con dos días, sábado y domingo, no es suficiente, dejáis el lunes descansar, o el lunes hacéis un paseíto, y el martes empezáis con la nueva tanda. ¿Vale? o sea si veis que dos días de descanso absoluto de corazón, de no entrenar nada, ¿eh? Pues, eh, o sea, hace una a siquiera en casa, pero de no entrenar... Eh, pues si hace falta dejáis tres días consecutivos y con eso vais a notar la evolución que jamás habéis conseguido que jamás habéis conseguido por muchos años que lleve entrenando tú dices, ¿y cómo puede ser que no acabo de mejorar? porque tu corazón ha llegado a ese límite de, de trabajo y de, ¿cómo diría? de no es, no es mejor tu corazón, ¿vale? no es mejor, entonces la única manera de mejorar lo que yo conozca es está es sobreentrenando, pero siempre con cabeza y progresivo en el tiempo, ¿vale? Ya está, venga, voy a ver si esto sigue grabando y dejamos el tocho este y me voy porque ya he perdido, yo creo que sí que he perdido los los 12 minutos, esos ya los he perdido de sobra, ¿eh? los 12 minutos del... 13 minutos de vídeo, venga, lo dejamos, hasta la próxima. Ah, eh, estoy grabando esto el martes, mañana miércoles a las 9, canal en YouTube, en Fansabas... En fansabas en YouTube o en Twitch, Iván982, directo de trail. Y además vino un compañero muy buen tío, que también estaremos tres. Me ha dicho el Iván que estaremos tres, ¿vale? Así en el, hablando de trail, ¿eh? Trail puro. Así que, venga, hasta el miércoles, 9 de la noche. En fansabas en YouTube, ¿eh? Ahí, venga, hasta luego. leo.